Hello, hello chicos, estoy súper despeinada sin maquillaje Porque estoy aquí con un amigo que luego les enseño, está, se está bañando Es un sábado y es el día de la marcha LGBTQ mm, mm. Marcha Pride yo nunca he ido a la marcha, yo nunca he ido a ninguna marcha, de hecho, en mi vida. Y escuché que la marcha aquí en México es súper, súper enorme, increíble. Me invitó un amigo, antes que lo conozco desde chiquitos, con sus amigos. Yo traje a mi amigo con el que trabajo. ¡Vamos a ir! Vamos a ir a un como pre de la marcha y luego vamos a la marcha. Yo vine a la casa de mi amigo ya apenas son las 9 de la mañana. Me desperté a las 7 para esto, ¿ok? Venimos para ponernos listos juntos, ir al pre y luego ir a la marcha. Estoy muy emocionada. Ya muchos me estaban mandando mensajes desde la semana pasada diciendo G, ¿vas a ir a la marcha? G, ¿deberías ir a la marcha? ¿Deberías bloguear? Y yo... Chicos, obviamente vamos a ir a la marcha y obviamente voy a bloguear todo. He estado esperando todo este tiempo para poder hacer este video. Así que vamos a ponernos listos. Estamos con Santiago Zapá. Año. Es una de mis primeras veces en YouTube. ¿Quién eres, Santiago? Santi Zapag, el amor de tu vida. Ah, yo soy argentino. Estoy ahora en México con Chimuna, Estamos trabajando. Trabajando estamos en algo que todavía no se pueden enterar. Nos conocimos por el trabajo, sí. pero nos volvimos besties. Besties. Nada, yo soy actor, soy cantante y trabajo. Esto nunca, nunca conté de qué trabajo ahora. Sí, por eso. Estoy haciendo. Pero si cuento de qué trabajo, van a saber de qué estás trabajando. Sí, es cierto. ¡Nunca lo había besado así! Entonces... Bueno, pero hace como... es como de fashion, hay que Ajá, decir. trabajo en fashion. Sí, trabaja en fashion. Ajá. Y es muy bueno, es increíble. Ah, esta venida de Chimuni. claro no podemos contar mucho más, o sea, porque no esperamos a que termine y ahí contamos todo y los claro. procesos. Sí, sí, sí, de tu trabajo y así como todo fue. Pero hoy vamos a ir hay Pride. ¿Sabes que nunca fui a un Pride? Yo tampoco nunca he sido por ahí, ¿por no, ¿por qué no? No me gusta el amontonamiento de gente. ¿Y hoy por qué decidiste ir conmigo? Porque en México dicen que to, todos los que todas las marchas y las cosas sociales son como mega, entonces fui a la marcha del 8M a ver. ¿Sí fuiste? Sí, pero respetuosamente desde lejos porque es algo de, para mujeres. Para mujeres que no nos incumbe a los hombres, ¿no? ¿Y qué tal? Y me pareció increíble ¿Sí? Sí, la gente es increíble eh, Nada, a mí me parece, yo apoyo todos esos movimientos claro. por... Y después, nada, la de Prime me parece que es, es divertido Y nada, voy con vos. Santi es mi primer amigo argentino wow wow No, la verdad, al principio, cada que hablaba era ¿Qué? Y ahora, yo quiero hablar como argentina ¡Che! boludo, pero como se supone que se maquilla uno para el pride? no sé, locochón, no? Locochón. Locochón. es como la beauty guru así que le hacen hi guys, hi guys today I'm gonna try the girl foundation tienes polvo Santi? Sí, pero es como amarillo, soy amarilla <risa> Corea hay pride? si sí me han dicho que hay pride, pero es mucho más pequeño obviamente porque no hay tanta gente que quiere salir Close. o que ha salido del closet que quiere salir y todo eso, pero de hecho he pasado por una marcha prayer allá en Corea una vez en camión fue loco porque estabas bueno estaba la marcha y al lado de la marcha había sí. gente cristiana. religiosa sí. cristiana que tenían como estos papeles que decían de cosas que te vas al infierno y, y que no y sé el. qué y ves es muy loco ver eso porque es como el contraste sabes sí. como todos ahí de color ¡yeah! y todos los cristianos ahí Creo que deberíamos, tipo la comunidad Debería ir como a las procesiones católicas A hacer una contraprocesión <risa> O sea, porque es, es como que qué se meten Si nosotros no le decimos nada No, a mí se me hace interesante Porque yo tengo a muchos amigos Que son religiosos, pero también son gays, lesbianos Quien a cosas no quita lo otro Claro Yo antes en mi canal tenía una serie de videos En donde entrevistaba a coreanos de la comunidad Y se me hacía muy interesante Porque muchos latinos que me veían Pensaban que no había gays, ni lesbianas, ni trans, ni nada allá en ¿Cómo Corea ¿Cómo no va a haber? Son parte del mundo Sí hay, pero obviamente hay menos que están fuera O sea, hay más de closet <risa> Mucho más de closet Interesantemente todos mis amigos, casi todos mis mejores amigos, de hecho son oh, gays Sí, gays Y muchas chicas que aún no salieron del closet, pues a mí me lo dicen, que son lesbianas Pero no conozco a muchos bisexuales en Corea ¿No? Solo conozco a una Siento que no hay muchos, la diferencia de Latinoamérica y allá en Corea es que allá no son tan curiosos de su sexualidad ¿No? No, porque siempre crecen con esta idea de que soy de una manera, ¿no? entonces nunca se ponen a pensar No se lo cuestionan No lo cuestionan y nunca se ponen a pensar si sí o si no Hola, ¿Cómo tal? <risa> No, me quedé pensando esto que me contabas de la comunidad en Corea, que me parece raro porque yo he salido como con... Asiáticos. Asiáticos, chicos coreanos, chinos, bla, bla, bla, bla. Pero bla, que bla. viven en Latinoamérica. Sí. Exacto, eso es diferente. Y son como bastante... Locos. Kinky. O sea, es creo que entran en confianza Sí, o sea, sí, sí, eso sí Son como súper educados afuera en la calle y como como no les gusta Reservados el Ajá Pero se cerró el ascensor Siento que son muy así afuera porque es muy importante cómo te portas afuera en frente de la gente Y ya luego adentro okay. cambian Pero sí, o sea, noto más mis amigos acá que son más curiosos y curiosas, muchas chicas, de hecho Muchas chicas, de, ¿Sí? porque en Corea es como sí o sí les gustan los hombres y ya Claro, pero, pero no lo que sentido. yo no entiendo es cómo es una sociedad tan extremadamente moderna en algunos sentidos Es moderna O en sea, sentido, un país moderno, ¿no? Es, pa es moderna en sentido de tecnología De economía La economía, pero socialmente aún es muy tradicional ¿Por qué crees? Aprendemos de nuestros padres que son muy tradicionales en el sentido de que no entienden lo que es ser gay No, no saben qué es eso Entonces no, no aprendemos desde chiquitos Que hay otra opción ¿Pero, tam, ¿Pero hay homofobia? Claro que sí Hay homofobia en cualquier país Sí, obvio, pero como, como agresiva Creo que por el machismo que hay allá ah. También es como los hombres Les da miedo la idea de que un hombre le puede gustar Como que no quieren ser ese hombre femenino Quieren ser machos quieren ser y es raro porque como en la industria del K-pop del K-drama, todos los, los actores son como más femeninos, el maquillaje pero, para pero hombres, pero eso siento que es porque la feminidad y la masculinidad de Latinoamérica y Corea son diferentes, o sea la masculinidad de México es como macho mm, mm, mm. y allá en Corea muchos hombres se maquillan actúan un poquito más femenino de lo que diríamos aquí pero eso también puede ser algo masculino para ellos ah es muy diferente Pero yo sí he salido con chicos allá en Corea Que estoy saliendo con ellos Y a veces digo Yo creo que secretamente es gay ¿Sí? Ajá, uh -huh. mi ex <risa> Habían algunos momentos en que pensaba que era gay No sé, con qué daba vibras claro. Para mí Estaría bueno que vayas el año que viene a un Pride en Corea Si es un país que la gente de la comunidad sufre tanto Está bueno saber que tiene aliados y que claro. no se siente solo. Pero solo. ¿sabes? Una diferencia gigantesca que vi desde la pandemia es que por TikTok ah. salieron muchísimos. Porque ya hay muchísimas parejas en TikTok, en YouTube que salieron, ven que son aceptados más. En Entonces, el mundo, ¿no? En el mundo. Ven que son más aceptados y ya salen más y más y más. Y creo que es muy padre ver sí, eso. Sí, hay una pareja de un como un latino con un coreanito. ¿Sí? Que es bastante famoso. ¿Sí? ¿Y hay algún idol que sepas que, que O sea, que haya salido, no que sepas ni. Que no haya salido y lo... Y lo digo y, a, a todo claro, el mundo. Y lo queme. Ah, hay uno. Para... Eh, ay, hay uno. Sí, que es ¿Que salió? Sí. Ah, yo no sé ¿cómo ni cómo se, ni ni se ni llama. llama? Como, tiene un nombre como Scott, como una cosa así. Scott, no, super para. gringo. Sí, pero tiene un nombre así. Pero lo sigo. Que, que hace poco le pegaron en Corea y dijeron como maricón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes? Muchas personas me preguntan eso de que, ay, cuéntanos si sabes de algún idol, de BTS, quiénes son y que no sé qué, pero no se me hace justo. ¿Por qué si ellos no hablan porque, para que. Exacto, importan? porque si ellos no, no salen y les dicen, no es nuestra respon no es nuestra cosa decir a toda la gente, ¿no? Ni de ellos ni de nadie. Ni de nadie. Pues o sea, que no sean chismosos. Bueno, chicos, vamos a seguir maquillándonos y los vemos cuando estemos listos. Con los... Qué chinga. Que chinga. Uh, ya estamos listos. Mira, mi maquillaje. Ah, Santi no ha acabado, pero yo sí. Hasta me cambié. Es el outfit de hoy. Les puedo enseñar un poquito de tus ojos. Wow. Yeah. Vamos, surprise. El uh. Ya estamos en el Uber. Y quién sabe no vamos a llegar, porque aparentemente todas las calles están cerradas. ¿Llegaremos? Mi amigo dice que está en el coche así, haciendo círculos por ahí, porque no ah. sabe por dónde entrar. Ahí veremos, claro. muy temprano. La idea es, esta noche sé. Son las 12 de la tarde. Yo no vuelvo a mi casa, la montamos en la plaza. Yo no vuelvo a mi casa casa de Santi. Yo no vuelvo a Corea. Te vamos a secuestrar, Chivo. Por favor. ¿Sí? Te cambio. Cambiamos de casa. Cambiamos de país. Sí. Pero Argentina. Argentina. Ajá. La nena de Argentina. No sé qué hacer con este pelo. Boten si me rapo o me dejo este. El... Bueno, para, eso es lo que está pasando. La puta madre que Parada. tan para. apurada. Para. El Uber no nos quiso traer hasta acá por el tráfico. No. Entonces fuimos al Oxo, compramos algo agua. para tomar, agua, jugo. Y ya casi llegamos. Ahorita pasé por mi escuela coreana que siempre iba cada, cada sábado. Iba. Memories, recuerdos de pasado. No puede ser la cantidad de gente que hay aquí. Es tremendo esto. Tremendo. Ah, no. Miles de miles y miles de personas. estar aquí cada año estamos tratando de regresar de donde venimos está complicado muchos coches helicóptero, la próxima helicóptero, helicóptero teníamos hambre y estamos caminando y nos encontramos un restaurante que creo que es coreano, bueno, es como fusión coreano mexicano, japonés no sé a ver qué tal. Están poniendo K-Pop. Nachos. Son nachos con bulgogi. Carnecita. Y mi ramen. Nos cansamos de estar tanto en el coche. Con hambre. Bueno, chicos. Quise venir a hablarles un poquito de mi experiencia de la marcha. Fue mi primera vez, como les dije, yendo a una marcha cualquiera. Siempre he querido tener una experiencia aquí, especialmente en México, porque siento que aquí en México todo es mucho más grande y he escuchado que sí es que siento que todos aquí se unen muy bien y, y se pone así loquísimo y divertido. Para mí esta vez yendo a esta marcha fue algo muy especial porque primero que nada sabía sobre la marcha allá en Corea, sabía que habían de estas cosas, pero nunca me había interesado tanto en participar como esta vez y creo que es porque muchos de mis amigos allá en Corea o aquí también en México, muchos de los que conocía desde antes, Primero, nunca me hablaban mucho de esto. O sea, lo veía en redes sociales, pero siento que no no era algo que muchos de mis amigos o mi grupo iban. Entonces, como que nunca pensé, en especial en Corea. Y es interesante porque yo ahorita que lo pensaba y lo estaba hablando con mis amigos... Creo que todos mis mejores amigos, bueno, casi todos mis mejores amigos Son parte de la comunidad LGBTQ Y ustedes saben que yo hago, me gusta hacer más videos sobre la comunidad Aunque yo no sea parte, como yo la apoyo Me gusta hacer más videos así porque creo que parte de ser de dos culturas tan diferentes También es conocer y saber las diferencias en estas comunidades Que sí hay de estas comunidades en un país como Corea Me gusta hablar más de estos temas aquí en mi canal y por eso para mí fue muy importante poder ir a esta marcha para ver cómo es aquí y también porque literal todos mis amigos, bueno, mis mejores amigos aquí en México casi son parte de la comunidad. Lo que más me gustó fue cómo aquí en México, y creo que es algo que es muy como mexicano, la vibra aquí en México en fiestas, en marchas, en cosas así que la gente se une es increíble, o sea tienen una vibra y una energía que creo que es difícil de encontrar en cualquier otro país Y esa energía que sentí estuvo muy padre, estuve caminando aquí por Reforma Y todos, me encantó como todos estaban vestidos, me encantó poder ver y observar a la gente cómo estaban maquillados, cómo estaban gritando, todo lo que estaba escrito en las calles Como el amor es amor Y cosas que te llenaban mucho de esta energía muy bonita y mucho amor eso fue. Y lo sentí mucho por primera vez que... O sea, siempre decimos que sí, el amor es amor. Que, que la comunidad lo apoyamos y que nos es quede. Pero neta, fue la primera vez que lo sentí así duro. Como ese, ese sentido de la liberación. Que creo que es justo eso, ¿no? La marcha. Y no sé, me divertí mucho después de estar en la marcha. Que caminamos un rato. Regresamos al lugar donde estábamos de, de la pre. Y luego de ahí nos fuimos a una fiesta. Y la verdad... No quise bloguear ya más porque estuvimos bailando, estuvimos divirtiéndonos, quise estar más en el momento. Yo me sorprendí bastante con la cantidad de gente, primero que nada. O sea, se me ve en la cara cuando estoy, estaba blogueando en la calle. Porque la verdad, yo, o sea, si me conocen de verdad, parezco que no. Pero a veces hasta me da como ansiedad social de estar con tanta gente en la calle y en Corea también. Este, en cualquier lugar, si hay demasiada gente y me siento como atascada, me siento como incómoda. Pero raramente en la marcha, al principio me preocupé por eso. Pero luego me sentí más calmada Caminando con mis amigos Estamos hablando de estas cosas También estuvo muy muy padre Como había gente que me reconocieron O no, o sea la verdad No sé si me tomaron fotos O tomaron fotos conmigo porque me reconocieron O porque nada más era diferente Creo que literal no vi a ninguna asiática Por ahí mientras que estaba caminando Este, entonces creo que Por eso como que me estaban viendo Están diciendo Diferente, quiero tomar fotos con ella. Y eso también estuvo muy, muy padre poder hacer eso. También, luego en la, en la calle, fui a un restaurante que me encontré, como les dije. Y ahí en ese restaurante vinieron a saludarme dos chicas que me han dicho que, pues, muy loco, que me han mandado mensajes de voz. Una de esas chicas me ha mandado mensajes de voz al cotorreo coreano y que ya básicamente hablamos. O sea, la conozco por voz. Y fue muy padre. Poder conocerla y verla en persona y hablar y todo. Estuve muy feliz por estar aquí en México finalmente para la marcha. Si fueron a la marcha también déjenme en los comentarios cómo estuvo su experiencia ahí. Eh, si han ido a marchas de otros países, quiero, también quiero saber cómo son allá. Y bueno, voy a acabar el video aquí. Espero que les haya gustado mucho este vlog. Síguenme por Instagram, Jimuni. Ahí es donde casi siempre subo más cosas ya que estoy trabajando todo el tiempo, este, no he estado subiendo muchos videos por acá, pero por allá me van a ver más. Eh, los quiero mucho, los veo muy pronto en mi siguiente video y ya me voy a aplicar. Me voy a poner las pilas para hacer otro episodio del cotorreo coreano cuando tenga tiempo. Apenas llegué de trabajo, así que vamos a ver. Los quiero. Bye.